¡Gracias! Hey guys El otro día me acordé que hay una cuestión como con la mente y la negación El cerebro para negar algo primero tiene que afirmarlo Es por eso que cuando dice ¡No mires para abajo! Lo primero que hacemos es mirar para abajo y después no mirar Yo digo ¡No pienses en un el elefante! Piensas en un el elefante y después... Oh. No debo pensarlo. ¿Por qué me recordé esto? ¿Por qué es el blog 231 y es un hinocromio? Estando en la pega porque Usé el tiempo que me queda para el almuerzo Para editar lo poco que había grabado Como para tomar eh, la bicicleta Me cambio la camisa por una bolera Se me quedó la camisa dentro de la mochila Y es un drama sin precedentes Ahora vamos a un evento Pero antes tengo que contarle una anécdota Hola Monse que tengo un... No. que tengo un amigo Me dijo wow, Me encanta tu canal Me encanta, me encanta tu canal ¿Por qué no te viste más suscriptor? Y pucha, me dejó pensando, entonces yo dije, ah, voy a hacer un trailer y yo le voy a poner Lucas y lo voy a publicitar. Pero después pensé, si encuentra tan bueno mi canal, ¿por qué no lo comparte? Bueno, la cuestión es que mi compadre odia, pero odia a alguien muy famoso en redes sociales. Cada vez que esta persona famosa pide algo, él lo retuitea o lo cita, burlándose o comentando lo que ha dicho. Me, me llama la atención eso que a él le guste tanto mi canal, pero no me comparta, pero sí comparta a alguien que odia con el alma. Así que estuve buscando, si sí, había literatura acerca del tema y descubrí las razones de por qué compartimos lo que compartimos en redes sociales. Y el salsa del Futuro las va a decir ahora. En general hay cinco razones por las que compartimos Lo que compartimos en redes sociales Para dar una buena impresión Básicamente lo que queremos es decir Este es el que soy La selfie es la mejor manera de compartir el quién soy Es la más fácil de influenciar el cómo te ven Y a la larga cómo te ves a ti mismo Palabras claves, influenciar y fácil para sentirse bien. Compartimos experiencias buenas para revivirlas. Si compartimos experiencias malas es para obtener un sentido de justicia. Y ambas dos buscan simplemente sentirnos bien. Para enseñar. Respondemos lo que nadie nos pregunta para darnos como conocedores de nuestro tema como expertos. Para conectar lo que podría preguntar en Google y respondérselo a sí mismo lo pregunta en redes sociales. Y finalmente para convencer. Además de mi enseñanza, yo te puedo dar pruebas. En forma de video, de artículos, de lo que estoy diciendo. Esas son las cinco razones de por qué compartimos lo que compartimos en redes sociales. Adelante contigo, Sauce del Pasado. Muchas gracias, Sauce del Futuro. Eh, volvimos al presente. Eh, está trabajando. Ahora vamos a un evento que es súper, súper de, de la línea editorial de pelo. Sí. Totalmente. De nuestra vida personal. Claro. I thought el disco de médico. Y esto es como es necesario decirlo. Amén canta al sol. Un ídolo. Ídolo canta súper bien. The... Vamos a darica. Yéndolo de esa forma, mi compadre no es que no le guste mi canal, sino que no es su tipo de contenido. A lo mejor cuando yo haga algo más de denuncia o pele a este personaje, capaz que ahí me comparta. O sea, esto tiene que, mucho que ver con conocer a tu audiencia, a quién le está llegando y hacer contenido que sea compartible. Así eh, si que si quiere compartir este canal, se lo agradecería, pero si no, estamos súper bien. No hay problema. Esto fue... El episodio 231 y nos veremos el lunes. Ah. Y lo que empecé diciendo sobre el, es la negación, este episodio iba para un lado y se desvió totalmente para otro. Me acabo de acordar que sufrió de tipo. Este. Eh, me da miedo la ¿no?